¿Qué tendrías que, que resolver la tecnología en la que vayas de aquí a The Wines? A mí me gustaría que continuara haciéndose más accesible para sectores más amplios de la población mundial. A ah, me agradaría que la tecnología pudiera arribar a dar independencia a las personas que aún necesiten. agradaría que la tecnología que estoy utilizando facilite y ayudeles la feina que hacen los trabajadores del personal sanitario. Entonces, me gustaría que los robots y los humanos, sean dos especies diferentes, consiguiesen comunicarse entre ellos de manera natural. Como sabemos, pues, la tecnología y la robótica están cada vez más presentes en la sociedad. Pues a mí me gustaría que en 10 años eh, esta colaboración sea lo más natural posible y traiga más beneficios que problemas y miedos. Me gustaría entender perfectamente bien a qué quieren dedicarse eh, las personas, los humanos, y cubrir con tecnología lo que representa menos interesante para ellos en cuanto a tareas. ¿Qué es al que me está agrada dar la tierra feina? A independencia o la libertad que dona y que pude implementar las ideas que tenía. La interacción entre estudiantes que comenzan esta investigación. Aprendo muchísimas cosas cada día. Cada día tengo una cosa nueva que aprender. Pues me gusta muchísimo la investigación como, como detective de cosas nuevas, originales. Es retante, no, no me aburro. Eh, todos los días son un poco distintos. Y al de poder publicar y viajar y con esas nuevas investigaciones. La satisfacción que obtengo cuando me em suelta algún problema. Hacemos cosas teóricas. Usamos mucho las matemáticas, mucho también la inteligencia artificial, los conceptos más avanzados, pero que estamos resolviendo unos problemas muy reales. ¿Cómo es el día a día? Pues depende del día. Don Raquel y la verdad es que cada día es diferente. Es muy dinámica, so así que days. algunos uh, días. Me study, en estudiar, investigar diferentes técnicas, otros me dedico a la investigación, leer lo que hay es una parte importante y luego, pues si me ilumino, tengo una idea, pues la apruebo y si hay suerte, pues, pues he mejorado algo. Intento mantener actualizada la investigación en mi campo y pues intentar buscar nuevas formas para contribuir a ella. El día a día yo creo que es un día a día muy interesante, muy agradecido y muy recomendable para todos. ¿Qué dirías? Aquí piensa que la ciencia y la tecnología son cosas domes. Que están equivocados. Que pienso que no tienen razón. Dice not true. Eso no ha sido verdad nunca. Yo creo que no tienen razón. Que no tiene ningún sentido. Hasta el ciclo veintiuno partan entiendo unida del rol de llenar de a de la ciencia. es un concepto totalmente obsoleto. Y que mujeres siempre ha habido en la ciencia y que simplemente nunca han tenido con visibilidad o reconocimiento. Yo creo que justamente es interesante combinar eh, los puntos de vista tanto de, de hombres como mujeres y creo que, que ahí es donde está la riqueza, ya no solamente en temas tecnológicos sino en general. Y es evidente que el talent femení existe y se ha potenciar. ¿Qué falta para que mes dones se dediquen a la ciencia y a la tecnología? Somos muchas, pero... Es verdad que es un problema. ¿Cree que se habría dado una visibilización desde que son más patits y tanta trancada, todo aquel rol se llenará? Tener más referentes de, de mujeres en, en estos ámbitos. Que tanto las chicas como los chicos vean. Muchos ejemplos de mujeres que trabajan en la ciencia y en la ingeniería. ha Haha una visibilitat i tenir referents femenins, però sobretot ens hem de centrar en nenes de 5, 6 i 7 anys perquè és llavors quan hi ha un canvi de paradigma en el seu comportament. La tecnología no es cosa de hombres o de mujeres, es cosa de personas.. Venga.